Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 355. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Por qué debo esperar, Padre mío? para recibir la dicha que tú me prometiste? Pues tú mantendrás tu palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo, mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No es necesario que espere ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser él mismo y reconocerte como su padre y creador así como su amor. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados.